Valerza, ¿eh? como todos los miércoles están aquí nuestros amigos de Valerza acompañándonos, Fabi. Vamos a hablar con Lara Paricio, quien es ejecutiva de cuentas de Valerza para hablar hoy de inversiones y educación. Algo con social, Lara, Sí, crucial. está bueno. Algo con Lara habíamos hablado de ayudar o acompañar o comenzar a educar a los chicos en casa para invertir, para comenzar a ahorrar un poco, pero hoy tenemos eh, inversiones y educación. Lara, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo Hola Nico, ¿Cómo ¿cómo Fabián, buen día. Buen día. Bueno, estamos... ¿por dónde vamos hoy, Larita? Inicialmente estamos a fin de año uh -huh. y hay muchos chicos que se están yendo a estudiar afuera, he tenido muchos inversores que me han dicho, no vi nada con anticipación, me salió todo de golpe y bueno, más, eh, básicamente ingreso el tema por ahí, que por ahí el, el prever que un niño se vaya a estudiar a otra provincia uh -huh. implica muchísima planificación y me parece que es mucho más dinámico y mucho más fácil que se planifique con tiempo ya me sé que nosotros sepamos cuánto sale un alquiler, cuántos son los costos de comida. El número que, el número asusta realmente porque son 90 mil pesos lo que un niño necesita hoy para irse a estudiar otro, a otra provincia. Clarita, no, 90 mil pesos promedio. Promedio, promedio para que un estudiante eh, se vaya eh, a estudiar a Tucumán, Salta, Córdoba... Eh, Buenos ah, Aires o, o donde quieran elegir, La Rioja, donde quieran elegir, 90 mil pesos, estamos hablando de alquiler. Hablamos de alquiler, comida, sí. transporte, Ajá. apuntes y algún otro que... Bueno, y, gasto, y si es facultad privada, me imagino que es mucho más caro todavía, así ¿no? Así es, así es. Bueno, las facultades privadas aquí en Jujuy están entre 10 y 18 más o menos las cuotas mensuales. Uh -huh, uh -huh. Y en Córdoba, a partir de los 20, por ejemplo, las facultades privadas, que obviamente hay muchísima diversidad, sí. pero la mayoría de niños que se van a otra provincia, van más que nada por las facultades públicas, porque acá no hay tantas carreras como en otras provincias. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo pienso en el contexto eh, actual, ¿No? sabemos vos decías recién, los que no planificaron, decía Fabio y recién Lara, los que no planificaron con tiempo. Yo creo que está muy, hoy Larita está muy difícil planificar con tiempo o planificarlo, porque uno está con el día a día con los gastos, y a ver, hay muchos que sí dicen, che, mira, eh, tiene que ir el niño, la niña a estudiar, eh, tenemos que ver, pero eh, planificarlo con tiempo está, está medio difícil, Lara, ¿eh? Y pasa que no es, no es difícil siempre y cuando uno tenga un poco de conducta. Ajá. ...tenga constancia sí. y como está la situación económica del país... ...por ahí es medio complicado, pero si lo acompañamos con un poco de inversión... ...ya sea que lo inviertas en pesos o acumules un, una parte en dólares... ...que te uh -huh. brinda un poco de estabilidad, te lo hace mucho más sencillo. Uh -huh. Hay veces que los padres tienen... Tres hijos, que uno tiene 18, el de otro tiene 16 y el otro tiene claro, 14. Entonces, claro. es muchísimo sí, gasto sí, sí, sí. entre los tres, y si los tres quieren ir a estudiar a otra provincia, uh -huh. por un lado es muchísimo gasto, pero llega un momento en que los tres están en otra provincia y una forma muy, muy accesible de gastar menos es que los tres vivan o, o entre familia, entre amigos, o hay pensiones, obviamente las pensiones por ahí limitan un poco lo que es la libertad de uh -huh. los chicos y qué sé yo. Por un lado está bueno para que estén controlados, porque un niño en otra provincia, por ahí es, se ve uh -huh. con mucha libertad, eh, tiene obviamente sus recursos para administrarlos como puede, y uh -huh. también es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que capaz que un niño se ve con 90 mil pesos de ingresos mensuales y, no sé, sale y compra lo que puede y se queda sin comer el resto del mes. Claro. ¿Y con, con cuánto tiempo, con cuántos meses de antelación hay que empezar a proyectar todo esto. Y mira, básicamente si vos tenés un chico que va a primer año y no sé, no tenés tanta capacidad de ahorro, capaz que desde que va a primer año lo puedes hacer. Pero uh -huh. si no, con uno o dos años de anticipación, llámese que vos vayas juntando para el alquiler. Vos viste que para tener un alquiler tenés que tener el mes de depósito, el mes de garantía, sí, el, el, sí, el sí, sí, uno, sí, sí. casi que son uh -huh. cuatro meses. Claro. Y aparte, tenés que ir comprando todas las cosas que va a necesitar, porque va a necesitar: olla, colchón, cama, computadora, claro, si es que no si la no, tienes. Si no lo tenés en casa no puedes llevarlo desde acá, va a tener que comprar todo nuevo. Así es. Claro, ya o sea es. que eso es un gasto eh, y por eso. Es que una inversión, yo... digamos. Es una súper sí, inversión. Bueno, totalmente. Súper sí, Perdón, tienes razón. Está buena la corrección. Es una inversión a futuro para los chicos. Pero yo me refiero que si no lo haces con anticipación, como dice Lara, eh, de repente ir. Y comprar todo y hacer todo el gasto, digamos, no, sí. si impacta no la eso el dinero, en la impacta, impacta muchísimo, muchísimo. En, en el día a día. Eh, y aparte otra cosa, hablando de inversiones y educación, eh, Lana, me parece que también eh, está bueno con anticipación comenzar a charlar con tu hijo con tu hija, decirle, mira, te vas a ir a estudiar solo, eh, vas a tener más libertades, vas a comenzar vos a manejar tu dinero, pero guarda cómo lo manejás. Exacto. Más que nada por cómo estamos hoy, ¿no? Claro. Conozco casos muy cercanos, si te ¿Viste? dijera cuánto, que el primer año, desastroso, desastroso, con los horarios de estudio, con el dinero, con la administración de los tiempos. Con la alimentación también. Con la alimentación. Imagínate, Ajá. un niño tiene la libertad de despertarse a la hora que quiere. Y si va a la mañana... ...no se va a levantar porque no está el padre que le diga... levántate claro. tenés que ir a estudiar... ...y bueno, hasta que primero toman conciencia... ...si es que vos no se la creaste desde la casa... ...que es súper importante... Uh -huh. ...y de lo mismo pasa con la parte de, de las finanzas... ...capaz uh -huh. que no sé, un día está haciendo un trabajo... ...súper importante o está rindiendo algo por Zoom... ...y se le corta la luz... ...porque no están acostumbrados a pagar oh, pues, la luz... Es que... ...a claro. pagar los uh -huh. impuestos... ...porque no tienen esa, esa responsabilidad esa de... ...claro, uh -huh. y más uh -huh. si uno por ahí en la casa no está acostumbrado a pagar los servicios, no sabe ni dónde se pagan, ni cómo se pagan, no tiene por ahí un calendario donde uno tenga los gastos realmente que tiene que ir haciendo en el transcurso del mes, que para mí, yo soy fan de los calendarios, de las listas, porque sé que es mi forma de, de organizarme. Bueno, Lara, algo que nos han enseñado ustedes desde hace ya tiempo que vienen, y están aquí en el 7-9 con nosotros, siempre que charlábamos con, con Diego, con Pablo, bueno, con todos ustedes, eh, nos dicen... Vos decís, bueno, ahora calendario, pero nos dicen, sentate, fíjate, poné los gastos, lo que te sobra, eh, no sé, eh, hace un fondo... De, de, de Emergencia. Es de emergencia. Eh, bueno, claro. en fin. Eh, es es oro. Evidentemente, digo también. yo, evidentemente, pues, no lo hago, Fabi, tengo que decir la verdad. <risa> no, pero eh, no, es difícil ahora también. Por más que no lo no hagan, pero no imposible. Exacto, bien ahí. Pero no imposible, ¿eh? Uh -huh. hay, hay que hacer, hay que hacer, bueno, tengo esto de gasto, tengo esto de ingreso, si es que te sobra, me sobra esto para darme tal o cual gusto o para invertirlo, guardarlo para los chicos. Eh, y hablando de invertir, Lara, eh, vos decías dos, uno o dos años de anticipación para comenzar a ahorrar. Pensando en los chicos que se van a estudiar. Eh, inversiones hay muchas, pero es importante hacerlo, digo, para también comenzar a mover el dinero, como dice siempre Pablo Luro, y poder llegar a esa a ese ahorro con un eh, mayor, mayor ahorro, mayor dinero, ¿no? A la hora de, de, de que los chicos se vayan. En realidad, cualquier momento que uno empiece a invertir es bueno. Porque si uno empezó ayer, capaz que no sirva para pasado mañana. Si uno empezó hace uh -huh. dos años, probablemente no sirva qué sé yo, para alguna emergencia. O por ahí un ahorro con un fin en específico y termina siendo para otro por alguna eventualidad. Sí. Mismamente pasa con los chicos que se van de viaje. En esos casos los padres quizás sí se ocupan con mucho tiempo porque el niño está súper entusiasmado con que quiere ir al viaje. Uh -huh. Pero con la parte del estudio me he visto muchos casos de que no es tanto como, el, como con el viaje porque en los viajes van los coordinadores, dicen que tienen que pagar la cuota y están ellos encima. Uh -huh. Pero en el caso de los padres no hay nadie que les esté encima que, diciendo tenés que ahorrar para tu hijo, vaya, vas a necesitar esto, tenés que comprar esto y bueno, es un, un apoyo que tienen que hacer uno mismo. ...capaz que tenemos que comenzar antes... ...porque porque hablaste recién... ...del, del, del baile, viaje... Del viaje eh, ...la cena de fin de año... Eh, ...cena de fin de año... Sí, ...colación... Es que, a, ...a mí me parece sí. family, que ahí está la complicación... Mm. ...digo yo, para pensar en el, en el estudio... al el año siguiente, el quinto año... ...que tenés el quinto año, con claro. todo lo que eso significa... ...que la campera, que el viaje... ...que la cena blanca... ...que esto, que aquello... ...entonces Así siempre es. te genera un gasto... ¿no? ...entonces... Es difícil pensar en uno o dos años antes uh -huh. del de viaje o de la ida a estudiar... ...si es que se va a otra provincia, digo... Eh, a, ...y ahí está, creo yo también, eh, de ponerse un objetivo como familia, ¿no? Es decir, bueno, el quinto año nos genera mucho gasto, sí, está bien... ...pero comencemos a ahorrar también claro, antes, antes. Eh, para eh, lo que se viene... ...que va a ser el, el viaje o, o la ida a estudiar, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, es súper importante la planificación... Tener en cuenta los horarios, que el chico sea consciente realmente de lo que va a estudiar, de los gastos y todo. Uh -huh. Uh -huh. Buenísimo. Eh, Lara, la gente que quiere contactarse con ustedes, que quiere visitarlos eh, en Valerza, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo se contacta con ustedes? Estamos en Alvear 499, sí. de 8 y media a 1 y de 2 a 5. De 2 a 5. ¿Y las redes sociales están activas siempre? Siempre pueden consultar eh, Arroba con Valerza Facebook, Inversiones. WhatsApp. Por uh -huh. todos los canales. Por todos los canales. Y siempre lo decimos: esta charla que tenemos aquí con claro. la gente de Valerza, siempre ellos la suben después a las, a las redes sociales y nosotros la replicamos. Así que si te has perdido de algo en el día de hoy, puedes eh, seguramente mañana o en los próximos días ya eh, ver la, la charla que tuvimos con Lara Paricio eh, en las redes sociales, tanto de Valerza como de Cita 9. Larita. Gracias por haber venido. Gracias, Gracias Alada, por venir. ¿sí, Nos reencontramos la próxima semana. Un gusto, como siempre. Inversiones y educación, Fabi. Bueno, lo importante un, es consultar, tema, eh, siempre consultar. Exactamente. Un tema importante, un tema interesante, hacer una planificación y se puede.